Bueno, la distancia entre puntos se puede definir mediante la fórmula de la distancia. Está definida mediante la fórmula de la distancia. Y esta forma fórmula vale para tanto para R1, R2, R3, Rn. Es ¿sí? decir, la línea, el plano, el espacio o el hiperespacio. ¿Sí? Entonces obviamente que b sub i significaría la iésima componente de, del punto b y a sub i la iésima componente del punto a en realidad no son componentes sino se llaman coordenadas pero bien por ejemplo vamos, vamos a hacer un, dos ejemplos los dos van a, ser, van a ser en el plano el ejemplo 1 yo tengo En el ejemplo 1 yo tengo un punto A de coordenadas 0, 1 en este caso, y tengo una recta ρ. La recta ρ se puede escribir como una un, un lugar geométrico. Y el, el, el ejemplo dice que yo tengo que encontrar los puntos p de coordenadas x, tales que la distancia al punto y la distancia a la recta sean iguales. En otras palabras, tengo que hallar los puntos p cuya distancia, cuya... Sí, equidistante a un punto y a una recta dada bueno aquí es fácil ver que por ejemplo este punto sería un punto p p sub 1 de coordenada 0,0 sería un punto o sea pertenece al lugar geométrico que estoy queriendo encontrar por qué porque bueno acá hay 1 y acá hay 1 también ¿Sí? cualquier punto de acá cualquier punto de acá tiene estas coordenadas x-1 en particular un punto de acá que es la proyección de este punto p' va a tener también las coordenadas x-1 bien, entonces lo interesante es esta ecuación y de acuerdo a como yo trabajé esa ecuación va a tener sentido en este caso delta 1 es la distancia entre el punto P y el punto A ¿Sí? entonces es la raíz cuadrada de X menos nada al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado y delta 2 va a ser la raíz cuadrada de otra vez no tengo no tengo componentes en, en x porque es el x de este menos el x de este es 0 entonces es y más 1 y más 1 al cuadrado Interesante ver que yo pongo y más 1 al cuadrado, nada más no pongo valor absoluto, nada, porque acá no puede estar, o sea, ya no puede ser negativo, el y del, del p no puede ser negativo, porque no puede estar acá, porque está mucho más cerca de la recta que del, eh, que del punto. ¿sí? Entonces, a partir de esto, si yo elevara estos dos al cuadrado. Entonces eliminaría los eh, los radicales, entonces me queda x cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a y más 1 al cuadrado. Y si es, esto va a ser lo mismo que, o sería lo mismo que este x cuadrado más y cuadrado menos 2y más 1 igual a y cuadrado más 2y más 1. Este se cancela con este, este se cancela con este y me queda 4y es igual a x cuadrado. O sea que y es igual a x cuadrado sobre 4. Y esto es una, la ecuación de una eh, parábola la palabra que supuestamente bueno, hace el lugar geométrico que yo necesito que o sea, yo estoy buscando entonces la solución es los puntos que equidistan de A y Rho forman una parábola de ecuación y igual a x cuadrado sobre 4 dado a 0,1 y Rho, por ejemplo, Y igual a menos 1. Esta sería la solución. Bueno, estamos en GeoGebra clásico. Vamos, voy a escribir ahora el punto A de coordenadas 0, 1. Y la recta Y es igual a menos 1. Entonces ahí tenemos los, el punto y la recta, tenemos el punto, el punto y la recta, Voy a poner un poquito más fuerte, ese. el punto A y la recta, se llama F, le vamos a renombrar, vamos a ponerle Rho. La recta ro acá arriba aparece 0, 1 y y es igual a menos 1. Entonces, lo que yo tendría que buscar sería puntos por acá que tengan la misma distancia entre este punto y este punto, y este y ese punto y esta recta. Entonces, ahí aprovechando que ya hice clic en la recta y me generó un punto un, un punto c entonces voy a voy a trazar una perpendicular a esta recta por el punto por el punto c y voy a decir que esta que voy a poner un punto por acá que equiviste desde la distancia de este punto a esto sea la misma que la distancia de este punto a eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, lo voy a lograr a través de la mediatriz entre este punto y este punto. A medida que yo muevo, ¿sí? la mediatriz se va a mover y me va a generar acá una, una intersección. En esa intersección yo puedo colocar el punto que me interesa y ese punto le voy a llamar P entonces la distancia de PA es la misma que la distancia de P a la a la recta porque la distancia de P a la recta es la distancia de P a C como sé que es la misma voy a poner acá una circunferencia con centro en P y radio en A y entonces también tiene radio en C ¿Sí? entonces a medida ahora a medida que yo mueva el punto C esa esa circunferencia va a ir diciendo que la distancia entre P y A y P y la recta es la misma o sea que encontré el lugar geométrico de los puntos P que equidistan de un punto fijo y una recta fija ¿Sí? Entonces, ahora lo que puedo hacer es pedir el lugar geométrico, vamos a pedir mejor, este, vamos a hacer el rastro de este punto. Me dio la parábola que yo ya había calculado, probablemente, no sé. Vamos a corregir un poquito esto, entonces ya sabemos cómo generamos ese punto P. Entonces no vamos a ver los otros puntos, eh, perdón, el punto P sí. Eh, no vamos a ver las otras cosas. Y voy a mover acá y me voy a generar la, la parábola. Esta parábola habíamos dicho que era la parábola y igual a x al cuadrado dividido 4. Y efectivamente, ahora yo voy a eliminar los, eh, los rastros. Y veo que P sigue esa parábola. Entonces hemos confirmado, hemos confirmado que el lugar geométrico de los puntos P que equidistan de este punto 0, 1 como equidistan de, de la recta ρ igual a y, y es igual a menos 1 es una parábola de ecuación y es igual a un cuarto de x cuadrado ejemplo 2 <coughs> vamos a hallar los puntos del plano que distan tres veces que distan eh, una distancia tres veces menor a un punto que a otro vamos a poner acá bueno, hallar los puntos del plano que distan tres veces menos de A que de B y la distancia entre ellos, obviamente entre A y B, es de 4 no tenemos ni A ni B en este caso eh, pero lo que podemos hacer es proveernos de un sistema de un sistema de referencia sistema de referencia voy a poner A acá ya, ya sabemos que está en 0 y como B lo voy a poner acá B esto va a ser 4 ¿no? esto va a ser 4, 0 y la distancia entre A y B es 4 entonces obviamente P, un punto P, estaría acá, porque estaría en 1, ¿sí? La distancia 1 de A y la distancia 3 de B. Entonces, la distancia 1 y distancia 2. Eh, distancia, distancia ¿Qué es lo que dice el problema? Es que 3 delta 1 es igual a delta 2 acá hay que completar bien y x eso nunca nunca debe faltar o esa descripción este punto de es p de x bueno pero ese punto p de x está ahí como exploratorio pero debería estar en cualquier lado y lo vamos a hacer hemos quitado p de ahí para ponerlo acá Entonces, esta sería la distancia 1 y esta sería la distancia 2. ¿Sí? ¿La distancia 1 igual a distancia 2. No. Y están tres veces menos de A que de B. Entonces, tres distancias de estas es igual a esta distancia. ¿Sí? Y la distancia 1. No es más que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque a está en 0,0. 0. La distancia 2 es otra vez la raíz cuadrada, voy a poner más largo, de acá está x, ¿no? x menos 4 al cuadrado más y cuadrado. Otra vez, si elevamos al cuadrado estos dos, si elevamos al cuadrado estos, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a, poder escri Voy a poder eliminar la raíz. Entonces, 9 delta 1 al cuadrado es 9x cuadrado más 9y cuadrado y esto elevado al cuadrado es menos 4 al cuadrado más y cuadrado voy a trabajar acá y esto me queda x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 16 ¿Sí? bueno juntamos todo esto es similar a 8x cuadrados. ¿sí? 9x cuadrado y acá hay x cuadrado. Acá tengo 8x cuadrado más 8x. ¿sí? Más 9y cuadrado menos y cuadrado más 8y cuadrado igual a 16. En este caso es fácil dividir todo por 8 me queda acá 8 por 2 16 esto me queda 1, esto me queda 1 y esto me queda 1 y entonces tengo acá x cuadrado más x más y cuadrado es igual a 2 pero acá podría poner x cuadrado más el doble producto de un medio de x más porque x es lo mismo que acá. ¿Sí? x es lo mismo. Más, me faltaría un cuarto acá. Y entonces, ¿qué tengo? x más un medio al cuadrado. Sigo. Más y cuadrado es igual a 2. Y acá yo había puesto un cuarto. Entonces, acá también tengo que poner un cuarto. O sea, 8 medios, 8 cuartos, 8 cuartos son 2 medias, o sea, 8 eh, 9 cuartos. Y esto no es más que la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Con centro, con circunferencia, con centro, en menos un medio, 0 menos un medio, menos cero y radio igual a, esto sería el radio cuadrado, sería tres medios ustedes pueden ponerlo en en, en, en geogebra ¿sí? a esta expresión a esta expresión, pueden ponerla y le va a dar eso entonces esto es más o menos voy a cambiar otra vez de pincel y sería más o menos la circunferencia aproximadamente esta ¿no? un poquito mal dibujada pero se entiende la idea esta circunferencia tiene esta ecuación Bueno, solución entonces son dos puntos que distan, los puntos que distan tres veces más de B que de A forman una circunferencia de radio 3 medios y centro en menos un medio cero y la ecuación es esa que puse acá. Aún... Bueno, vamos a escribir entonces para resolver el mismo problema desde otro punto de vista dentro de GeoGebra. Vamos a poner que A está en este caso en 0,0 0, y que B es igual a A más 4,0. De, de esa manera yo voy a poder... A ver, ahí se ve. Eh, a está acá y B está acá B está ahí. Esto sería A y esto sería B. En este caso yo elegí eh, que si muevo A también se va a mover B es decir, Voy a ver después para qué es eso. Se va a tomar una pequeña sorpresa. Voy a elegir un punto intermedio entre A y B. Voy a poner un punto en el segmento que va de A a B. Y ese punto se va a llamar un punto C, que va a ser un punto de exploración. Y entonces voy a tomar una... Una semi un segmento de A a C y a ese segmento le voy a llamar, cancelar, le voy a llamar R. ¿Por qué? Porque voy a sacar una circunferencia con centro en A y de radio R. <tose> Con centro en A y de radio R. Esta, esta la tengo que eliminar. Entonces, yo muevo ese, ¿sí? ese, ese punto y voy obteniendo eh, distintas circunferencias. Cada punto dentro de la circunferencia, evidentemente, está a una distancia R de A. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en B y voy a poner la distancia 3 radios. Yo veo que para este punto, no hay ningún punto de acá, o sea, no hay ningún punto que esté a un radio R de A y a un radio 3R de B. Pero si voy acercando, perdón, si voy acercando, sí, o sea, este punto está a un radio de acá, y a tres radios de acá, ese sería un punto y cada uno de esos puntos de intersección serían puntos que yo los quiero como, como solución a mi problema. Entonces directamente puedo eh, mostrar el rastro y ver que... Entonces ahora vamos a correrlo un poquito para allá mostrar el rastro y ver que se forma una circunferencia que se forma una circunferencia bueno, esta circunferencia debería ser ¿qué cosa? la circunferencia x x más un medio al cuadrado más y al cuadrado igual a 9 cuartos y efectivamente lo es entonces vamos a borrar todo lo otro todo lo que es superfluo mejor dicho no lo ahorramos lo vamos a no lo vamos a, a poner nomás en la en la visión de nosotros y tenemos ahí entonces vamos a poner un punto cualquiera un punto cualquiera dentro de esa circunferencia que ya sabíamos que es, que, que es la adecuada dentro de esa circunferencia que esta es la ecuación de la circunferencia esa, ¿no es cierto? vamos a poner acá la ecuación de esta circunferencia la circunferencia E la circunferencia E Esa es la ecuación de la circunferencia Y vamos a comprobar que esa circunferencia es, efectivamente, como habíamos hecho en forma analítica, ahora lo comprobamos en forma gráfica, que es la solución. Entonces voy a poner la distancia de un punto de esa circunferencia A y la distancia de un punto de esa circunferencia. Entonces ahí se me crearon dos segmentos. Que sería el segmento F y el segmento G. Yo voy a hacer la división G sobre F. G sobre F. Y tendría que darme 3. Y de hecho me da 3. ¿Sí? Me da 3. Y si muevo esto, me sigue dando 3. Fíjense que ahora... Este, cada vez que yo muevo, cada vez que yo muevo, vamos a ver, el punto a este punto le dijimos que, íbamos, que es nuestro punto que, que yo quería, el punto P. Cada vez que yo muevo, se mueve F y se mueve G, pero la relación G a F sigue siendo de 3, como, como queríamos. ¿Sí? O sea que esta es la solución. Y esta es la ecuación de la solución. Pero si yo me moviera un poquito al principio, lo que estoy queriendo hacer es que encontrar un, un punto de nada, de manera que el centro del lugar geométrico sea... sea... El centro, el origen del, del sistema y parece que le re de vuelta. Voy a cambiar acá a 0,5 a ver qué pasa. Ahí parece que sí, ¿no? Bueno, entonces, A ah, está en 0,5 ahora, entonces esta ya no es más. Eh, ya no es más la solución. Salvo que yo le mueva esto y, y remueva el medio ¿sí? y ahora sí va a ser la solución de vuelta. ¿sí? Entonces el, eh, la ecuación, la ecuación de, de la solución iba a ser más linda más atractiva si si yo pusiera si yo hubiese puesto si yo hubiese puesto que A estuviera en 050, no en 0,0 ¿sí? porque la ecuación sería x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 cuartos bueno, muchas gracias